Vamos a una llamada Tenemos unas imágenes de apoyo. Hay un problema en Salcedo, un inconveniente, parece que un encontronazo que hubo ahí en el desarrollo de las elecciones en Salcedo. Vamos a ver qué, hay. Vamos a ver qué nos tienen. Pero son ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Ella no puede entrar. ¿Y por qué? No 2, está mal. Ella no va ¿Y qué que va a Ella no va entrar. Ah, ah, okay. Ella no va a entrar. Ella mal, ella, no envoye, y, p... ella no va a entrar. Ella no ella? A Connor, river, y no <tocans> A ella no, a no, sola no, que está mal, bueno, pues entre los votar. Entonces... Ella sola. Mala, mala, la, la acompaño, ¿Qué, qué, qué, yo la, la, la acompaño. Sí, no, no, no, no. Yo te no, voy, voy a votar. Yo ven, ya ella va a votar. Ella sola. dije, Ajá. Bueno, el asunto es que la señora parece que quiere a alguien llevarla a votar alegando que no está en condiciones, pero no se ve mal. Y entonces de ahí es que viene la discusión no y el del el delegado del partido contrario, porque el problema es que nosotros estamos todos identificados. Exactamente. Los delegados conocen a, a cada uno de, de, de sus votantes. Así mismo. Y así. hay un partido que se, se opone a que ella vaya vote asistida. Así es. Hay personas que tienen evidencia de que deben de votar, de votar asistido, pero una persona que se nota coherente que entre que el ejercicio... Eh, del voto eh, es un ejercicio personal de, no no debe de ser son cosas como que no deben de darse no, que por lo menos debieron amarrarle una, una gasa o algo, eh, un pie de... <risa> no, pero a lo mejor tenía la cabeza buena